Nuestras tradiciones del altar. Nosotros ponemos el arco de flores. En esta ocasión no pusimos arco de flores, pero también se puede poner papel picado de diferentes tamaños, diferentes colores. Su cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Las velas o veladoras Las fotos de nuestros difuntos El vaso de agua Su platito de sal La fruta Todo tipo de fruta Lleva su comida tradicional en la mañana se les puso su café, un sopecito, su pan, para que ellos desayunen. Comida tradicional, como es el mole, sus tamalitos, su dulce de tejocotes, su refresco, su vaso de refresco. También se les pone una cervecita o un tequilita o vino tinto para los seres que les gustaba su, un vasito de, de vino o de tequila a mediodía. El pan tradicional, que es el artesanal, nosotros compramos de, de nuez, de guayaba y de pulque. Se le pone también pan blanco. El papel picado que no puede faltar, va el papel picado de diferentes colores. En esta ocasión nosotros pusimos color anaranjado. Es el papel que teníamos de otros de otras ocasiones. Sus calaveritas de azúcar no les puede faltar. También se le pone su cruz de cal o de flor de simpasuchi, su caminito de flores para darles la bienvenida a todos nuestros seres, a todos nuestros fieles difuntos. Y así recibimos a todos nuestros seres queridos que siempre recordaremos y que viven en nuestros corazones. a retirar todo porque ya ya dejaron de ya terminó sus, sus veladoras sus luces ya se van muy contentos estuvieron aquí en nuestra casa Jesucristo se va retirando luego seguimos con las fotos de nuestros de nuestros parientes de nuestros familiares Se quitan las fotos, se quitan los vasos de las veladoras, seguimos retirando todos los vasos de las veladoras que tuvimos a nuestros, las luces de nuestros difuntitos. Se quita también su molito, les pusimos también de cocotes, su vinito tinto, su tequila, su refresco. Tiramos las naranjas, les puso naranjas, lima, limón, limón real, jícamas, mandarinas. Las guayabas, los tejocotes, ciruelas, los plátanos, manzanas. Sí, se va retirando todo para poder dar la ofrenda a los familiares a las amistades que nos visiten, con esto nos despedimos y les agradecemos a todos nuestros familiares, amistades que nos hayan visitado, primero Dios que para el próximo año vengan otra vez a visitarnos en esta su casa y así los despedimos, hasta luego.